Hola, me llamo Carlos Vaquero. Este video es el segundo de la serie que les va a enseñar con método a sacar los acordes de las canciones que ustedes quieran. Su elaboración tardó bastante tiempo, pero ya está listo y yo estoy listo para compartirlo con todos ustedes. En el video anterior aprendieron a reconocer una nota y luego varias notas inclusive secciones de canciones. Y aprendieron también que esto se hace por comparación y no adivinando. El propósito de este video es enseñarles a reconocer con su oído musical, debidamente entrenado, los principales tipos de acordes que contienen casi todas las canciones. Para eso vamos a aprender a distinguirlos uno por uno por la sensación que transmiten por la sensación que producen en nosotros, por su influencia en nuestra sensibilidad. Vamos a entrenar nuestro oído musical con todos los ejercicios que trae esta presentación para luego cosechar el fruto del esfuerzo que van a hacer practicando mucho con él. En este video se van a utilizar conceptos que se han visto en videos anteriores, principalmente en los de hacer acordes con el piano y con la guitarra. Bueno, sin más preámbulos, comencemos. El primer acorde que quiero que aprendan a reconocer es el acorde mayor. Ya lo aprendieron a armar en algunos de nuestros videos anteriores. El acorde mayor es un acorde estable que nos transmite felicidad, paz, tranquilidad, nos transmite alegría. Tanto así... Que si quisiéramos representar el acorde mayor con un icono, lo tendríamos que hacer así, con una carita feliz. Escuchen estos acordes mayores y déjense llevar por su vibración, por su sonoridad alegre. Sientan uno por uno por qué lo estamos representando con una carita feliz. Este es el acorde do mayor. Este es el acorde la mayor. Este es el acorde mi bemol mayor. El acorde Si bemol mayor. Bien, amigos, ahora veamos la cara opuesta de la moneda, el acorde menor. Cierren sus ojos y traten de sentir qué les transmite este acorde. Les transmite mucha felicidad mucha alegría? No es verdad que no. A ver, a mí me suena como, como unas campanas de iglesia llamando a un funeral. Claro, es lo que transmite el acorde menor. Tristeza, llanto, depresión, nostalgia. Por eso al acorde menor se le representa por una carita triste. Y esto sucede con cualquier acorde menor. Escúchenlo bien en los siguientes dos ejemplos. Este es el acorde Do menor. El acorde la menor bueno como les dije hace un momento esto funciona igual con cualquier acorde menor bien hagamos ahora nuestra primera prueba acordes mayores y menores en este primer test de 20 preguntas ustedes van a contestar si el acorde que escuchan es mayor o menor Traigan una hoja de papel y un lápiz para anotar sus respuestas y luego compararlas con las respuestas que les daré al finalizar esta prueba. ¡Vamos! Queridos amigos, díganme si cada uno de estos acordes es mayor o menor. Primero. Segundo. Tercero Cuarto Quinto, quinto Sexto Acorde número 12. Acorde número 13. Acorde número 14. Acorde número 15. número 16 acorde número 17 acorde número 18 acorde número 19 y acorde número 20 bien. Ahora vienen las respuestas. En orden las respuestas son las siguientes. Mucha atención. 1, mayor, 2, mayor, 3, menor, 4, mayor, 6 mayor 7 menor 8 menor 9 menor 10 mayor 14 menor 15 menor 16 menor 17 menor 18 mayor 19, mayor. 20, menor. ¿Cuántas respuestas tuvieron bien? No es verdad que todas les quedaron bien. Esto es bien sencillo porque su oído musical los está orientando, no están adivinando. Si aún tienen desaciertos, pueden seguir practicando con esta parte del video un poco más. En este momento ustedes pueden reconocer con su oído musical si lo que están oyendo es un acorde mayor o uno menor. Sin embargo, nos toca ahora dar un paso más. Ustedes van a aprender a reconocer el nombre completo de ese acorde mayor o menor. Para ello van a aprender el método que yo uso. Les voy a enseñar cómo saco yo cada acorde de una canción. Mucha, mucha, mucha atención. Primero, vamos a deducir si se trata de un acorde mayor o menor. Eso lo aprendieron hace un momento con este video. Luego de ello, tenemos que decir si es do o re o mi o fa, etc. Para ello, lo que tienen que hacer es aislar en su mente la nota que está tocando el bajo de dicho acorde y compararla con su teclado o con su instrumento favorito. Eso lo aprendieron a hacer en el primer video de esta serie ¿probamos? escuchen este acorde muy bien, escuchen con atención ¿qué tipo de acorde es este? ¿es mayor o es menor? Sí, es un acorde mayor tienen la mitad de la respuesta a lo que tienen que decir. Ahora, ¿qué acorde mayor es? Fíjense solamente en el bajo. ¿Qué nota está haciendo el bajo? Repítanla con su voz y luego compárenla con su instrumento. ¿Qué nota es? Esa nota es la, correcto. Amigos, el acorde que acabamos de escuchar es la mayor. La respuesta completa es esa. La mayor. Probemos con otro acorde. Escúchenlo bien. ¿Es mayor o es menor? Muy bien. Es un acorde mayor. Ahora, separen mentalmente la nota que está haciendo el bajo, para así deducir el nombre completo del acorde. Escuchen con atención. El bajo está tocando... ¿Cuál nota? Comparen ese sonido del bajo con su instrumento. Es un Si bemol. Así las cosas, el acorde que está sonando es si bemol mayor o la sostenido mayor. Sirven ambos nombres. Ambas respuestas son válidas. Sigamos. ¿Este es mayor o es menor? Escuchen bien. Sí, correcto, este es un acorde menor. ¿Qué acorde es? Tenemos que hacer lo mismo que hemos venido haciendo. Sabiendo que es un acorde menor, aislemos en nuestra mente la nota que está tocando el bajo. Intenten grabarla en la mente y repetirla con su voz. Y luego, comparemosla con nuestro instrumento para saber qué nota es. la nota que está tocando el bajo es re muy bien amigos cuál es el acorde que nos están preguntando re menor excelente si ven no es tan difícil además con la práctica permanente que van a empezar a hacer ahora ustedes con sus canciones favoritas esto se les va a volver más sencillo probemos con otro acorde ¿Este es un acorde mayor o es un acorde menor? Perfecto, es un acorde menor. Díganme ustedes, ¿qué acorde menor es? Yo les voy a seguir tocando este acorde un poquito más para que lo puedan comparar con su instrumento y puedan dar con el nombre completo del acorde. Ya ustedes saben bien qué es lo que tienen que hacer para encontrar la respuesta. Tiene la respuesta, el acorde es mi menor. Hagamos uno más. ¿Qué acorde es este? Amigos, ¿este es un acorde mayor o es un acorde menor? aciertan nuevamente. Es un acorde mayor. Tienen la mitad de la respuesta. Ahora díganme con exactitud qué acorde mayor es. Ya saben lo que tienen que hacer. Les toco el acorde un poco más y espero su respuesta. acorde es mi bemol mayor o re sostenido mayor. Felicitaciones. Hagamos un nuevo test. Ahora voy a preguntarles 20 acordes que les voy a tocar y ustedes me dan la respuesta completa y correcta. ¿De acuerdo? Vayan anotando sus respuestas en su hoja de papel. Comencemos. 1. dos ocho see. 14. 15. 16. Diecisiete Dieciocho Diecinueve Las respuestas son las siguientes, mucha atención. 1. Si bemol mayor o la sostenida mayor. 2. Re mayor. 3. Si menor. 4. La mayor. 5, Mi bemol menor o Re sostenido menor. 6, Fa mayor. 7, Sol menor. 8, Mi menor. menor, o la sostenido menor. 12 si mayor. 13 do mayor. 14 fa menor. 15 la menor. 16. Sol menor. 17. La bemol menor o Sol sostenido menor. 18. Mi mayor. 19. La bemol mayor o Sol sostenido mayor. 20. Fa sostenido menor o Sol bemol menor. Mis amigos, si tuvieron correctas todas sus respuestas, los felicito. Su oído musical está progresando de manera impresionante. Si tuvieron más desaciertos que respuestas correctas, no se impacienten. Este aprendizaje no es solo aprender cosas. Se trata de que su oído musical se refine con estos ejercicios y poco a poco se vaya convirtiendo en una herramienta infalible a la hora de sacarle los acordes a sus canciones favoritas. Vamos a dar otro paso más. Imagínense ustedes a un arquero. Va a lanzar una flecha, la pone en el arco y tensa la cuerda. ¿Ustedes creen que el arquero se va a quedar con comodidad en esta posición por mucho tiempo? No es verdad que no. Esta tensión que está haciendo implica fuerza, energía, tensión muscular y por ende, cansancio físico. Quedarse en esa posición por un buen rato con tranquilidad, con el cuerpo relajado, es prácticamente imposible. Algo parecido sucede con el siguiente tipo de acordes que voy a enseñarles a reconocer. El acorde de séptima. En videos anteriores les enseñé a armar los acordes de séptima. Amigos, los acordes mayores o menores son alegres o son tristes, pero son acordes estables. Ustedes pueden tocar o escuchar un acorde mayor o uno menor por un buen rato, sin sentir nada especial, aparte de la felicidad o la tristeza que transmiten. Miren lo que pasa con el acorde séptima. Este es un acorde mayor sol mayor Al convertirlo en el acorde sol séptima se genera una tensión extraña que incomoda, que pide algo que busca eliminar esa tensión. Es lo que en música se llama resolver. El acorde sol 7 nos pone en alerta, en tensión y nos dice, viene algo más. Un acorde que va a calmar esta tensión. En el caso de Sol 7, el acorde que alivia esta tensión y que resuelve esa tensión es el acorde Do. Mayor o menor, pero Do. ¿Se acuerdan que eso se lo enseñé hace tiempo en los videos de acordes para guitarra o para piano? Es eso. Estamos usando cosas que ya hemos aprendido antes en este canal. Amigos, el acorde 7 pone una tensión que hace perder la calma la estabilidad, y nos pide que la situación se resuelva. A veces lo confundimos en una canción con el acorde mayor. Sol mayor y Sol 7 se parecen bastante, pero el Sol mayor es estable, y el 7, el acorde Sol 7, es un acorde de tensión. Practiquemos con estos dos tipos de acorde para entrenar nuestro oído. ¿Qué acorde es este? Escuchen bien. ¿Es mayor o es séptima? Muy bien, es el acorde mayor. Miren cómo suena ese acorde al ponerle la tensión del acorde 7. Si ¿Sí ven, la sensación que transmite cambia instantáneamente al ponerle la nota que convierte a do mayor en do 7. Sigamos. ¿El siguiente acorde es mayor o es un acorde séptima? Sí, correcto. Este es un acorde séptima. Se siente como el arquero tiene tensionado su arco y urge aliviar esa tensión. Vamos con otro acorde. ¿Qué acorde es este? Correcto. Es un acorde de séptima. Miren cómo suena este mismo acorde al quitarle la tensión y dejarlo... Como un acorde mayor. ¡Qué bien! Su oído está progresando muchísimo. Hagamos otro ejercicio más. ¿Este acorde es mayor o es un acorde séptimo? Perfecto, respondieron muy bien. Es un acorde mayor que no muestra ninguna tensión. Ahora nos corresponde dar la respuesta completa, el nombre completo del acorde. Primero practiquemos solo con acordes mayores y con acordes séptima. El método es el mismo de la sección anterior. Deduzcan primero si es mayor o si es un acorde séptima y luego aíslen mentalmente el bajo. Canten esa nota para grabarla en la mente y luego... Compárenla con su instrumento para sacar el nombre completo del acorde. Comenzamos. ¿Qué acordes son estos? Uno. Dos. ¿Qué Diez, yes. once. Catorce, quince. diecisiete. Número 20 Espero que hayan podido contestar todas de manera correcta Las respuestas son las siguientes 1. Si mayor 2. Dos, Do7 3, Re mayor 4, Sol mayor 5, Si 7 6, Fa sostenido 7 o Sol bemol 7 7, Do mayor 8, Re 7 Sol 7 11 La 7 12 Mi 7 13 Si mayor 14 Si bemol mayor o La sostenido mayor 15 mi bemol 7 o re sostenido 7. 16. Si bemol 7 o la sostenido 7. 17. Bi bemol mayor o re sostenido mayor. 18. La mayor. 19. Fa 7. 20. Mi mayor. Amigos, ustedes ya se dieron cuenta que el material que subimos a este canal vale la pena. Los invito a quienes no lo han hecho a suscribirse, a poner el dedito gordito mirando para arriba y a señalar la campana para que YouTube les avise cuando les haya subido material nuevo. Muy bien mis amigos, felicitaciones. Vamos a hacer ahora una prueba final para determinar si pueden aprobar esta etapa de su proceso de formación o si tienen que practicar un tiempo más con este video, para entrenar un poco más su oído musical. Este es un test de 25 preguntas. Les preguntaré acordes mayores, menores y acordes 7. Ustedes escuchan, deducen a cuál de estos tres tipos de acordes pertenece el que les estoy preguntando luego aíslan mentalmente el bajo y comparándolo con su instrumento van a sacar el nombre completo de cada acorde comencemos 1 2 ¿sí? 14 diecisiete dieciocho diecinueve 25 Vamos a darles ahora las respuestas. Mucha atención. 1 Do menor. 2 Si mayor. 3 Mi bemol mayor. 4. Sol mayor 5. Si bemol mayor 6. Mi 7 7. Sol menor 8. Fa sostenido 7 9. La menor 10. Mi bemol 7 11. Si bemol 7 12. Si menor 13. Do 7 14. Mi menor 15. Fa 7 16. Fa menor. 17. La mayor. 18. Re7. 19. Si bemol menor. 20. Fa sostenido menor. 21. La 7. 22, Sol 7. 23, Mi bemol menor. 24, Re mayor. Y 25, Si 7. ¿Cuántas tuvieron bien? Si por alguna razón tuvieron varias respuestas mal, la solución es muy sencilla. Repasen con este video con mucha paciencia, con mucha disciplina, con mucha perseverancia Y de esa manera ustedes van a estar entrenando su oído musical de una manera adecuada, correcta Les va a traer grandes beneficios practicar con este video Bien, eso es todo amigos Estamos listos para nuestro tercer video En el tercer video vamos a practicar con canciones de verdad Vamos a sacar acordes de canciones reales usando el método que les enseñé en estos dos primeros videos. Vuelvo a insistirles en lo mismo, practiquen muchísimo con este video, especialmente si les da dificultad encontrar la respuesta correcta de manera rápida. Con la práctica Ustedes no solo descubrirán qué acordes se usaron en sus canciones favoritas, sino que además los van a empezar a deducir de manera rápida. Encontrar un acorde de estos que trabajamos en este video no debe demorarles más de unos pocos segundos. Un abrazo para cada uno de ustedes y nos vemos en el siguiente video.